Barranquito y el Callejón del Hilo y Barranquito. En Penares, la Gran Parada, la Gran Parada, la Ibarra, el Liceo Isidro Antonio Esteves. Reiteramos de que deben ser concluidos sus labores. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.